Buenas. Pague sus compras y le devolvemos para los imprevistos. Tarjeta de crédito Da Dinero Plus. Sin importar el día, le devuelve dinero por sus compras en todos los supermercados. Solicítela en nuestras agencias. Da Vivienda, una multilatina en Honduras.